El programa de día viernes listos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día uh -huh. de hoy, estamos con Ramiro García Director de Obras por Administración De la Muni de Hola Ramiro, Muy bienvenido Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por venir Un gusto recibirte Bueno, Ramiro nos vino a comentar justamente Sobre un gran plan que se está llevando a cabo En este municipio Que tiene que ver con la reconversión de todas las luminarias ALEV, que sabemos sí, claro. que es una alternativa mucho más sustentable. Uh -huh. Exactamente. Primero, antes que nada, nos ponemos en contexto. Sí. Eh, la Municipalidad de Guaymallenes uh -huh. un, tiene una superficie de 164 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Podemos hablar de un rectángulo de 14 kilómetros sí, por 12 kilómetros. Es muy grande. Eh, para entender, <risa> sí, sí, sí, sí. estamos hablando de eh, 40.000 equipos uh -huh. en calle, más uh -huh. lo que hay en los espacios verdes. Tenemos ¿sale? 130 espacios verdes entre plazas y espacios uh -huh. verdes. Uh -huh. Entonces es un, eh, un desafío importante poder cambiar todo el, todo el sistema actual que estaba en Sin equipos dudas. de sodio uh -huh. ¿sí? al sistema LED, que como decís vos es un poquito más sustentable porque consume un poco menos ilumina claro. mucho mejor con menor potencia. Claro. O Está sea, buenísimo. ¿Y cómo va este plan de reconversión? Bueno, ¿Han comenzado? Hemos o comenzado, te voy a comentar, desde sí. el inicio de la gestión Dale. Eh, se hizo un relevamiento de lo uh -huh. que era la infraestructura, estaba muy diezmada la infraestructura, con aparatos ya obsoletos. Sí. Eh, y sobre todo, el, el problema que teníamos <risa> era la seguridad eléctrica en las plazas. Uh -huh. Así que lo primero que se hizo fue un relevamiento y se generó una política de mejoramiento de seguridad eléctrica para empezar. ¿sí? ¿A qué te referís con seguridad, seguridad eléctrica, eléctrica? es.. Eh, que no le dé corriente a nadie. Okay, Sobre bien. todo en las plazas bien. donde hay muchos uh -huh. niños. Uh -huh. Por supuesto. Entonces eh, se empezaron a hacer eh, obras integrales y obras de seguridad eléctrica. Se cambiaron uh -huh. eh, en muchas plazas el circuito eléctrico completo, uh -huh. completo con todas las protecciones y ya se incorporó equipos LED bien. en uh -huh. ese caso. Uh -huh. Y en las, en las obras de, que es, integrales que se hicieron de calle, eh, como ustedes han visto, Godicruz, eh, Avellaneda todas esas calles importantes ya se incorporó como para ir traccionando el tema de eh, la luminaria LED uh -huh. eh, después eh, en el 2000, a fin del 2018 eh, ya un poquito más tranquilos eh, viendo cuál era la, el panorama se procedió a, a adquirir equipos LED eh, a través de un convenio de la provincia como uh -huh. uno de los primeros en, en adquirir 900, 9000 equipos uh -huh. 9000 equipos y con eso, eh, eh, implementando esta política de recambio, apuntamos primero a los que son accesos principales, las calles principales, uh -huh. y la verdad que anduvo muy bien, muy bien. Esa, gran parte de eso se hizo con colocación, eh, se, se contrató la colocación, y otra gran parte con equipo propio y el personal propio. Uh -huh. eh, después de eso, eh, volvimos a comprar 2.000 equipos más por licitación pública, y eh, con eso completamos los accesos principales. Bien. Pero bueno, la idea es que todo el mundo tenga claro. su... Claro, llegar en algún área, momento exactamente. a reconvertir Así todo. que a, principio, a final del año pasado, a principio de este año, la provincia lanzó otro, otro convenio marco uh -huh. y adquirimos 13.000 equipos más. Bien. Y ya con esos equipos empezamos a, a completar ese damero que se había armado, uh -huh. sí. Eh, y hemos hecho ya reconversión completa en, en varios sectores. Bueno, la sí, sí, la verdad que es impresionante. Lo que es nueva, empezamos por Nueva Ciudad, uh -huh. eh, Pedro Molina, el San José, Las Cañas. Perfecto. Eh, eh, después tenemos eh, Dorrego. Uh -huh. Uh -huh. Actualmente estamos en Belgrano. En, estamos haciendo eh, Belgrano desde Mitre a Colón sí. y desde Godecruz a. A uh -huh. ¿Sufren mucho lo que es el robo de las luminarias sí, eh, en el Sí, ese es un flagelo in, in, importante. No solamente luminarias, sí. sino también cables. Mm. cables. Eh, nosotros es siempre porque le... el municipio invierte, S pone plata todo para no mejorar solamente, las condiciones de los vecinos. No solamente y... tenemos que volver a comprar y, a y el equipo o no el cable, sino que tenemos que sacar eh, equipos de trabajo que estaban haciendo reconversión claro. o, o, o arreglos uh -huh. naturales del sistema a volver a, a, a, sí, es una a hacer obra nueva uh -huh. y se nota sí. mucho la calidad de la iluminación hablando puntualmente sí. la plaza José Néstor Lencina o por ahí más conocida por Plaza San José uh -huh. eh, siempre, cerquita a tu casa, claro ¿eh? siempre fue muy uh -huh. oscura esa plaza y verdaderamente con este cambio en sí. la plaza de noche parece día está muy bien iluminada está, está muy se genera un gran aprovechamiento este sin duda espacio sí, público, la gente porque se por ahí al no tener luz espacio es, un, es otra cosa tal cual sí. Sí. uno sí, no va porque le parece inseguro se tiene mucha luz no podemos ir a la plaza a la tardecita noche a tomar Mates y co el, el, a la con esto, las condiciones. la tecnología lo que tiene uh -huh. es que tiene un, una temperatura de color que, uh -huh. que es, digamos, el color del que emite la luz eh, que está dentro del rango de lo que sería el, el, la luz de día del, día, del mediodía. Claro. Sí, una temperatura de, de 5.500 grados Kelvin. Uh -huh. A ver, la temperatura de color va desde el rango, desde una vela encendida, el anaranjado, amarillito. Sí, sí, sí. Que es justamente el del sodio, uh -huh. el de las luces amarillas de sodio, claro. sí. y va al rango de 10.000K 10 o 10.000 grados Kelvin. Jamás a lo este que es des... Este está justo en el medio que es de la, lo de luz de día. Entonces a uno le resulta muy agradable. Uh -huh. Y aparte, logras mayor nivel de iluminación con menor potencia. Claro. Claro. Cierra por todos lados. Cierra por todos lados. <risa> Básicamente. Sí, lo único que hay que recambiar 40.000 equipos. Claro. claro, es mucho. Y es, es lo que queda Es lento para el latino. Sí, sí, Nosotros sí de esa última compra que hicimos. Tenemos 9.000 equipos todavía uh -huh. y los estamos colocando por administración, con equipos propios. Uh -huh. Nosotros tenemos 7 cuadrillas, de las cuales eh, salen todos los días y una cuadrilla que sale de noche. Ajá. Eh, tenemos tres equipos de hidroelevadores para poder subir cargas, claro. para poder hacer eh, obras, porque hacemos obras sí, sí. también, extendemos líneas. Y tenemos tres equipos de, de hidro, eh, el elevador, digamos, para subir a las personas con la canastilla. Claro. Uh -huh. En este momento estamos licitando un nuevo hidroelevador para poder dejarlo netamente para el recambio. Uh -huh. Así Bárbaro. que estamos trabajando a full. Siento que Guaymalleni lo, lo han hecho de nuevo. <risa> ¿Sí? Uno te sí, sí. Estaba La muy que sí. desmejorado el hemos departamento. Hecho, Por administración hemos hecho, sí. por ejemplo, el Callejón del Diablillo, que vos entrabas y era un páramo. Sí. Eh, era un canal con. Bache, una callecita finita de tierra y hoy vos vas, está asfaltada claro. con iluminación, con poste metálico, uh -huh. iluminación LED. Y de ese, ese tipo de obras hacemos todo el tiempo, estamos oh, extendiendo eh, líneas todo el tiempo por administración. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo que sea. Un, bueno, es un departamento de los más grandes que tenemos en sí, la provincia. Poblado, ¿eh? el más o sea, poblado. Eso es el departamento más poblado y es muy bonito que ver que, que sigan avanzando, que cada vez sea un lugar más bonito para, para habitar. Así que bueno. Felicitaciones a bueno, toda la, la administración y nos encanta poder compartir cada vez más Se novedades duda. que nos hace llegar el municipio. Ramiro, gracias y bueno, gracias venir, que sea con todos los éxitos de esta muchas segunda gracias. etapa que encaran, porque queda mucho por trabajar, bueno, pero, sí. pero van ahí muy encaminados, Muy, muy bien encaminados, muy bien, bien, muy encaminados. bien iluminados. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> gracias Ramiro. Gracias